Bienvenidos a un nuevo vídeo de Seguridad Vial en Familia. En este vídeo seguimos desvelando los mitos sobre viajar a contramarcha. La colisión por alcance. ¿Qué pasa cuando un niño viaja a contramarcha y recibe un impacto por detrás? Una colisión por alcance es cuando un vehículo a baja velocidad o parado es alcanzado por detrás por otro coche. Tenemos que tener claro dos cosas. Si el niño viaja a favor de la marcha y nos dan un golpe por detrás, la cabeza del niño al principio va a ir al respaldo y después saldrá disparada hacia adelante. Con lo que el cuello deberá hacer un esfuerzo que a veces un cuello de un niño tan pequeño no, es, no tiene la suficiente fuerza para sujetar esa cabeza. Si el niño viaja de espaldas a la marcha, la visión que tenemos, la primera percepción es que la cabeza del niño, cuando nos dan por detrás, va hacia la luna. Es la visión que tenemos, pero lo que pasa es esto, que ca la cabeza del niño se queda quieto y es el cuerpo del niño el que va hacia atrás. ¿Lo veis? No es la cabeza la que va hacia la luna, sino que la cabeza se va a quedar en su sitio y el cuerpo del niño irá dirección hacia el golpe, dirección hacia la dirección del golpe que haya recibido. Deberíamos buscar la explicación en este caso en las leyes de Newton, principalmente la segunda ley, la ley de la dinámica, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuando un vehículo está parado no hay aceleración. Lo que hace que esa ecuación de fuerza igual a masa por la aceleración salga cero. Si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Ahora os voy a explicar qué pasa cuando nos dan por detrás. Pueden pasar tres casos. El primer caso es que una vez que yo reciba el golpe, no pare, mi coche siga andando porque yo me esté doliendo del golpe, diga, ahí vaya golpe mandado, siga el coche, siga, siga, siga hasta que se pare. En ese caso el niño viaje a favor de la marcha o en contra de la marcha, no le va a pasar nada. Principalmente, donde la silla contra marcha se va a diferenciar, va a ser un elemento más seguro, es en los dos casos que pueden pasar después. Puede pasar que una vez que yo reciba el golpe, frene, frene porque del susto que me dé, yo freno. Una vez que yo freno, que yo ejerza una presión de frenado bastante fuerte, el niño que va a favor de la marcha, va a salir su cabeza disparada hacia adelante, mientras que el niño que va en contra de la marcha su cabeza se va a ir al respaldo y va a evitar ese latigazo cervical el otro caso que puede pasar es que no me dé tiempo a frenar no tenga la suficiente rapidez para frenar porque tenga delante mía otro vehículo, otro obstáculo ¿qué vuelve a pasar? vuelve a pasar que el niño que va a favor de la marcha su cabeza tras el golpe saldrá disparada y el niño que va de espaldas a la marcha Irá su cabeza hacia atrás, hacia el respaldo. Es por eso que ir a contramarcha siempre, siempre, siempre será la manera en que podamos llevar a nuestros niños con toda seguridad. Bueno familias, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la siguiente charla o en el próximo vídeo. Cualquier duda que tengáis podéis buscarme en www.seguridogialenfamilia.com en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que intentaremos resolver todas las dudas que os puedan aparecer. Protege tu vida. <risa> Familia, perdón. ¡Ay! ¡Hey! ¡Tiriti, tran, tran, Venga, ahora sale. ¡Suerte! ¡Buena suerte! suerte suerte con mi tía, hija! Eso no lo va a usar en mi contra. ¡Es la falsa! ¡Muy bien! Estoy como mi hijo que me dice, ¡Muy bien, padre, muy bien! Venga